Hola amigos del Rincón Gráfico y bienvenidos a este nuevo video tutorial. Para el día de hoy les explicaré cómo realizar una etiqueta o un label para imprimir un CD. Muchas veces en nuestro trabajo como diseñadores nos vemos a gatas y no sabemos cómo diseñar o cómo crear un label o una etiqueta para utilizarla como imagen sobre un CD o un disco compacto. Empecemos. Un disco compacto generalmente mide 12 x 12 centímetros. Lo que haremos en Photoshop será crear un archivo nuevo y le voy a decir que me lo cree de 12 x 12 centímetros, la resolución va a ser de 300 píxeles por pulgada, el modo de color lo vamos a dejar por ahora en RGB, el contenido del fondo o el color del fondo lo vamos a dejar en blanco, por ahora no influye y le vamos a decir ok muy bien como les decía en un comienzo un cd generalmente mide 12 x 12 centímetros el cd de tamaño normal el cd convencional para poder empezar a diseñar nuestro label vamos a crear un círculo del mismo tamaño del cd con la herramienta del elipse Simplemente activamos la herramienta de elipse, en este caso la tenemos acá en las últimas versiones, en otras versiones se encuentra más o menos por acá y con la herramienta de elipse activada damos un clic sobre el área de trabajo, simplemente hacen así y le vamos a colocar 12 por 12 centímetros y le vamos a decir ok con la herramienta de mover capa tomamos la capa que nos creó la elipse que aparece acá como elipse 1 muy bien y lo centramos más o menos así si tenemos activas las guías las guías inteligentes recuerden que para activar o desactivar estas guías inteligentes Simplemente me voy al menú Vista, Mostrar y activo o desactivo esta opción de Guías Inteligentes. Muy bien, ahí está. Ahora, recuerden otro tip. Cuando yo utilizo la herramienta de Elipse, antes de crear una Elipse, debo verificar que esté activada la opción Forma o shape en las versiones en inglés para que para que me genere una capa como tal bueno ya teniendo nuestro elipse lo que vamos a hacer es cambiarle el color como le cambió el color al elipse muy sencillo tomo la herramienta del elipse con la misma herramienta que lo creé y simplemente me voy al panel de opciones que está en la parte superior del programa la parte superior horizontal y desde acá puedo colocarle el color que yo quiera ahí está el color que ustedes deseen pueden hacerlo supongamos que estamos trabajando con un con una compañía real y necesitamos insertar el logo de dicha compañía en este caso voy a utilizar el logo del rincón gráfico voy a buscarlo lo tengo acá en png acá está ¿Por qué? Porque lo voy a utilizar en PNG porque tiene el fondo transparente. PNG es un formato de imagen que me permite tener el fondo transparente o el famoso canal alfa. Como paso esta imagen, este logo al label que estoy haciendo, muy sencillo. Simplemente tomo la herramienta de mover capa y arrastro el logo hasta que se me active el label y simplemente suelto y ahí está muy bien no se ve esta parte del logo porque el, el círculo del de elipse que creamos tiene el mismo color simplemente activamos la herramienta elipse y vamos a cambiarlo ahí está muy bien ya no lo necesitamos más el logo lo cerramos para recuerden que en photoshop se trabaja se trabaja por capas lo que yo voy a hacer es reducirle un poquito el tamaño al logo de manera proporcional a través del comando edición y en edición en edición voy a buscar el, el apartado tran, transformar transform y le voy a decir free transform o transformación libre a través del a través del comando Control T también lo pueden, lo, lo pueden activar. Entonces, Transform o oh, Free Transform que se encuentra acá arriba. Muy bien. Con Shift, pulsando Shift, lo reducimos. Para hacerlo proporcionalmente, utilizamos Shift y lo colocamos acá. Recuerden que el disco compacto lleva un centro en la mitad. Ese centro, aproximadamente, es de unos 2 centímetros lo que hacemos es tomar la herramienta de elipse le damos otra vez clic para crear otro otro círculo pequeño le decimos 2 dos centímetros, dos centímetros y los centramos recuerden tener las guías inteligentes activadas voy a apagar un, la capa del logo un segundo para poder centrar bien buscamos los centros horizontales y verticales si esto no les funciona como me ocurre a mí sencillamente con la tecla control eh, o comando manzanita en mac o en pc activamos la capa del elipse de los dos elipses tomamos la herramienta mover capa y lo que hacemos es centrar las dos capas a través de estos iconos de alinear recuerden que este círculo central simplemente es una guía visual para ya no colocar elementos sobre el sobre el orificio del cd para que cuando imprimamos no me vaya a morder nada es más que todo por guía lo pueden colocar del color que ustedes quieran no importa por ahora activo otra vez el logo, ahí está me equivoqué, bueno no importa y lo acomodamos ojalá los elementos que estemos colocando no, no queden tan al borde para que no, no se nos vaya a a quedar por fuera ningún elemento en el momento de imprimir. Ahora, si ustedes quieren colocar más elementos como por ejemplo en texto, simplemente toman la herramienta de texto, dan clic donde quieran y escriben lo que quieran. Entonces, por ejemplo, voy a colocar acá los mejores tutoriales de diseño. de mover capa movemos podemos activar otra vez el comando de editar y le vamos a decir transformación libre le podemos reducir el tamaño y también centrarlo Ahí está. si yo quiero que el color del texto eh, se pare, tenga concordancia con la imagen corporativa Simplemente selecciono la herramienta de texto, sele selecciono la capa del texto, tomo la herramienta del texto y con el gotero puedo darle clic acá y con el gotero selecciono de qué color lo quiero, digamos si lo quiero naranja le doy acá y le doy ok. Y ahí me quedó, bueno ok, o si no me voy acá arriba y con el gotero, con el gotero de la ventana de del color picker de, de Photoshop, lo hago y ahí está. Muy bien. Ahí está ya prácticamente diseñado nuestro, nuestro label. Ahora, por ejemplo, supongamos que yo no quiero que el label de nuestro CD sea de un color plano, sino que sea, por ejemplo, una imagen de fondo, una imagen descargada de internet. Simplemente buscamos la imagen descargada. Yo coloqué una acá en los documentos y simplemente lo que hago es pasar esta imagen, igual arrastro y suelto y la coloco. Ahora, esto es un tip muy importante en Photoshop. Supongamos que yo quiero que esta imagen tome la forma del CD, muy sencillo. Ubico, ubico la capa de la imagen recuerden que yo puedo cambiar la posición de las capas en cuanto a su superposición es decir arriba o abajo de esta forma como lo hago entonces si yo quiero que este mapa de bits tenga la forma del cd simplemente lo pongo encima del óvalo que creamos desde un principio y le doy clic derecho y le doy crear máscara de recorte o Create Clipping Mask. Le doy ahí y ahí está. Y con la capa activa lo puedo, hacer, lo puedo acomodar como yo quiera. En este caso como la imagen es más pequeña que el óvalo. Le puedo decir editar. Y le puedo decir transformación libre. Y con Shift la amplío. Está. entonces podemos hacer que quede mitad color plano y mitad el fondo de la imagen ahí está para que se note un poquito más el texto simplemente lo que podemos hacer es colocarle un estilo de capa selecciono el texto me meto aquí a los efectos o a los estilos de capa y le voy a decir con lo que mole una sombra para, para paralela o drop shadow la buscamos, ahí está. Voy a reducir el tamaño un poco la distancia y agrandémoslo un poquito. Ahí está. Listo, y ahí nos quedó ahí está entonces vean amigos que de manera fácil sencilla, rápida ustedes pueden crear un, un label sin ningún problema si quieren pueden quitar este círculo o esconderlo sin ningún problema ahí está si quieren lo, lo pueden eliminar o pueden mantener la capa apagada simplemente el círculo del centro es una guía entonces ahí está si quieren lo pueden guardar en el formato psd que es el el formato editable de photoshop ahí lo voy a guardar okay. y si por ejemplo desean cambiarle el modo del color por ejemplo si si ustedes quieren que, que, la, que el color sea en CMYK por sí, si, la impresión va a ser litográfica, simplemente le decimos menú imagen, modo y lo pasan a CMYK. Él nos va a preguntar que, que si necesitamos aplanar la imagen, eso quiere decir convertir todas las capas en una sola. Le voy a decir que no porque necesito mantener la editabilidad de, de las capas le digo un flatten ok y ahí nos quedó en CMYK si quieren lo pueden dejar en rgb dado el caso que lo quieran imprimir en una impresora de, de inyección de tinta ya que estas impresoras trabajan sobre rgb ahí está y para imprimirlo lo pueden guardar en un, en, en un formato que, que sirva para este fin como por ejemplo en jpg entonces simplemente le dan menú archivo y desde el menú de Archivo le dan guardar como o save as. Le decimos que sea en JPG. Le digo guardar. Le voy a decir que la calidad sea la máxima o en 12 y le digo OK. Aquí lo estoy guardando en RGB y en JPG. Y OK. ¿Por qué? Porque generalmente cuando yo imprimo un label utilizo un programa que viene con mi impresora Epson, ustedes lo pueden descargar desde la página web de Epson si tienen una impresora que imprima sobre CD que sea de marca Epson, yo utilizo un programa que viene tanto para Mac como para PC que se llama PrintCD, lo pueden bajar directamente desde la página de Epson y este programa solamente acepta imágenes que vengan en modo de color RGB. Si colocamos imágenes en otro modo de color, eh, va a salir mal el color. En este caso se me olvidó apagar esta capa. Primero miremos cómo sale acá y cómo yo coloco el, el label acá. Simplemente si yo quiero en este caso colocar la imagen acá para imprimirla, simplemente le digo acá insertar, le digo fondo o background le digo seleccionar fondo y lo busco aquí está el label pero observen que me quedó con con el círculo voy a quitar este círculo, apagar la capa y le voy a decir guardar como otra vez vamos a reemplazarlo en jpg reemplazar Okay, y me voy a volver acá y ahí ya está. Y ahí está, amigos, listo para imprimir. Si tienen alguna impresora Epson que imprima, sí, ahí está. Vea que de manera fácil, rápida creamos un label, amigos. Espero que el video les haya gustado. Un abrazo y por favor, pregunten si tienen preguntas, háganlas. Para eso estamos